Bienvenidos al Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz, el espacio donde encontrarás apoyo técnico y profesional para tu actividad docente. Y también para ayudarte en tu actividad investigadora. El Centro de Recursos Digitales constituye el principal soporte formativo de nuestra universidad para enseñarte a usar herramientas de videoconferencia y teledocencia. Tienes acceso en abierto a cursos que hemos diseñado para que aprendas a usar estas herramientas y también para sacarle el máximo provecho al campus virtual contacta con nosotros si tienes dudas o quieres que te aclaremos cualquier aspecto de sus contenidos dispones de cursos completos o píldoras formativas donde concentramos la información en menos de 5 minutos no dudes en llamarnos o escribirnos para sugerirnos nuevos videotutoriales que sean de interés general para la comunidad universitaria tanto docente como investigadora. Haznos llegar tus propuestas, más aún, si quieres complementar este espacio con tus propios materiales audiovisuales de carácter formativo para que estén disponibles en abierto tanto para la comunidad universitaria como para el público en general, haznoslo saber. Nos volcaremos ayudándote y facilitándote la tarea. Recuerda, todos los cursos que disponemos en abierto están alojados en el canal YouTube de la UCA, lo que amplía enormemente la visibilidad de tus materiales. Esperamos tus contribuciones y nos ponemos a tu disposición. Aprender y enseñar puede llegar a ser más fácil si empleamos las herramientas que están a nuestro alcance.